Uh Ah, uh, ah. Uh, el pintor Matiz pinta fatal. Y en este vídeo voy a demostrar por qué y cómo lo he arreglado. Disclaimer, no soy crítico de arte. Al final del vídeo doy reflexiones sobre por qué opino que es malo desde la perspectiva de un estudiante. El principio del vídeo son coñas para que se entienda mi argumento. Disfruta. Te doy la bienvenida. A bicho. Quejándose. Debería cambiarme el pijama, la verdad. Lo he lavado desde el último vídeo, en caso de que copiesen dudas. Bueno. Ah mucho mejor. Verás, hace aproximadamente dos semanas en clase, estudiando el faubismo a principios del siglo XX, llegamos al pintor Matisse. De Matisse dicen que es el gran artista del siglo XX junto a Picasso, pero ¿qué quieres que te diga? Yo nunca había oído hablar de él. El caso es que nos estancamos en un debate colectivo en este cuadro. La Habitación Roja o Armonía en Rojo. Armonía en ro Es que, es que Armonía en Rojo dice. Antes de este cuadro había pintado otro exactamente igual, pero con un gato. Ehm, este cuadro es Gracias. Um, mm. Horrible. Es terrorífico. Espero que puedas perdonarme por decir que es um, horrible, pero es la pura verdad. No voy a permanecer neutral ante esto. Sé que mi opinión es muy controversial por estar criticando de esta manera cuadros del principio del siglo XX hechos por una persona que lleva 70 años muerta. Pero antes de criticar este cuadro, vamos a desempolvar una maravillosa obra maestra que lleva siglos recluida en mi ático. Vale. Yo tengo el recuerdo de que esto es una obra maestra de la que me sentía y muy orgulloso Uf, vaya está claro que los años envejecen las obras de arte y las llenan de polvo ah, ok ahora sí mientras vaya comentando el cuadro voy a ir comparándolo con esta obra maestra para poner en contexto que el arte de matiz es un arte súper madura ah, y hoy estás de suerte porque la voz en off toca grave goza eller el problema de este cuadro en sí no es el cuadro, sino su diseño. El diseño es un arreglo de formas, contornos, que crean algo o sirven un propósito. El buen diseño nunca ocurre por error. Requiere conocimiento y planificación. Cuando haces repostería no puedes tirar ingredientes en un bol, mezclarlos y esperar que lo que quiera que hayas metido ahí vaya a funcionar. Pues el diseño es igual. Lo último que quieres como diseñador es crear un problema que resolver para el espectador. Quieres enseñar las cosas ya resueltas. Cuando planeas un cuadro no buscas lograr un encuentra a Wally, donde no sabes dónde poner la vista, sino simplicidad y claridad. Hay ciertas cosas que se pueden pasar por alto, como el tema de la perspectiva. Por ejemplo, en el cubismo es todo plano, no representa una realidad con volumen. Son eh, figuras egipcias como eh, Pepa Pig. Se puede pasar por alto que la perspectiva no tenga sentido. Se puede pasar por alto que se vea la fruta del frutero desde arriba, a pesar de que el plano sea uno normal en vez de un picado. Se puede pasar por alto que me estén sangrando los ojos. Nada, nada de perspectiva. La, la perspectiva, no hay perspectiva. Ok, vale, pasamos. Algo muy bello que en los cuadros es que consigan profundidad. Eso quiere decir que crea un espacio mediante diferentes planos en los que se divide la imagen. Hace que cuando mires un cuadro, parezca más una ventana en la que podrías meter el brazo. Este cuadro tiene una profundidad falsa. No como mi obra maestra, como puedes comprobar. Tiene una profundidad magnífica, marcando con dos simples líneas los bordes de madera blanca de la ventana es un plano detalle del florero en el que el cielo de fuera se extiende por el borde del cuadro presentando un fotograma de la vida dentro de la infinidad del universo que nos envuelve. A ver, es que vamos a hablar de la mesa. Tenemos que hablar de la mesa. Matisse crea una mesa con un, una línea negra y cosas que a menos que tuvieran una mesa debajo estarían flotando en el aire. La mesa es exactamente del mismo color que la pared y tiene el mismo estampado. A ver, es que es un un buen concepto a explotar y eh, jugar con la mente del espectador. ¿Qué es la mesa? ¿Qué es la pared? Pero es que si lo haces, ¡hazlo con todo! Por ejemplo, el propio Matiz tiene otro cuadro llamado El Estudio Rojo, que es el mismo concepto, pero que es mucho mejor. Está mucho mejor hecho. Es que, es que, me, que me emociono. <coughs> Yo, este cuadro lo ponía en mi salón tiene una paleta de colores armoniosa y un balance armonía en rojo no es que el, el título armonía armonía yo lo voy a llamar desarmonía esos verdes y azules en el cuadro no deberían ni existir eh, son exactamente el mismo tono de colores que tiene mi obra maestra pero mucho peor usados sabes algo que se carga la perspectiva y profundidad del cuadro? Las tangentes. Cuando una ilustración tiene tangentes en sus líneas, es decir, que los objetos individuales y en diferentes planos de perspectiva se tocan, se cargan la profundidad porque confunden al espectador. Es necesario eliminar tangentes para que las imágenes se entiendan mejor. Esto pasa también en fotografía. Como puedes comprobar, en mi obra maestra no hay absolutamente ninguna tangente. Este cuadro está lleno de tangentes. Es terrible. Se carga la perspectiva. Es que, mira esta tangente. ¿Eh? Oh, o sea, es que, la... mira estas tangentes. Mira esta. Es que, ¿qué está delante? ¿La silla o el frutero? ¿Qué está delante? ¿Las patas del frutero o la rama del estampado? Y voy a irme a la esquina un segundo. Oh, vaya. ¿Pero qué es esto? La línea de la mesa que debería continuar desaparece. El estampado también. Y no hay ni mesa ni pared. Es solo rojo. ¿Y la pata de atrás de la silla? ¿Dónde está? Se suspende en el aire la silla. Es que... <risas> y hacer que partes del fondo desaparezcan es inaceptable. Pero a ver, vale. Se puede pasar por alto que haya gente a la que le guste este cuadro. Además, el cuadro está lleno de líneas inacabadas, los dibujos de ramas de la mesa que aparecen de la nada, líneas interrumpidas y trampeadas porque es que si no el dibujo sería peor y ya sería una puerta de teletransporte al infierno. Los árboles, es que estos árboles dan la sensación de que están al lado el uno del otro en vez de estar enfrente o detrás. Esto sucede por el miedo a superponer cosas. Superponer cosas, aunque se tapen parte de ellas, es muy beneficioso porque se da a entender qué está delante y qué está detrás. Excepto a menos que quieras pintar un árbol como si fuera a estar justamente encima de otro para conseguir un árbol doble. Para que un diseño funcione, necesita abordar diferentes valores. Estructura, unidad, énfasis, espacio negativo y balance. La estructura de un cuadro son las columnas que mantienen un edificio en pie. Este cuadro no solo es confuso, sino también aburrido. Todas las líneas horizontales del cuadro coinciden con el marco. El borde de el lienzo, no debería definir la perspectiva del cuadro, porque es predecible. Aunque podría ser aceptable. Según esa perspectiva, la casa de atrás debería ser muy, muy alta, porque se supone que las curvas esas verdes son matorrales, ¿verdad? Volviendo al cuadro de antes, por mi, bicho, eh, 2007, todas las líneas son horizontales al borde del marco. Y es como el marco no define la perspectiva de... de o, sea, sí, o sea, es que está capturando un pedazo de realidad. Tú puedes girar la cabeza, ¿sabes? Y hacer así, y y bajar y subir, ¿sabes? No es como, ¿no? En fin. Unidad, unidad. Este cuadro es el ejemplo perfecto de la no unidad. Aquí no hay unidad de color ni unidad de nada. La unidad es paz y armonía, cohesión de formas, línea, color, textura, contraste y simplificación. Y dicen que una buena obra de arte no la terminas cuando no puedes añadir nada más, sino cuando no puedes quitar nada. Y aquí, desde luego, se podían quitar muchas cosas. Así como no quieres relleno en una película o palabras de más en un cuento para niños, no quieres un montón de fruta tirada en medio de la mesa, porque es que ¿qué pasa que se te quedó el frutero deforme sin sitio? No quieres en el cuadro nada que no sea absolutamente esencial, a menos que quieras sobrecargarlo. En mi obra maestra, por ejemplo, estas mariposas azules son extremadamente esenciales, y no voy a mencionar esta flor de tallo con pétalos. No tiene unidad de línea, porque a veces no existe y otras es muy gruesa. El color, sí, sí, eh, el color tiene una unidad. Vamos a poner unas flores rojas delante de un fondo rojo del mismo color. Poner un color sobre su mismo color es, en efecto, una idea que permite distinguir muy bien los bordes de las cosas. Es una unidad que ya es que no se distinguen las formas. El contraste es importante para el énfasis y el negro destaca donde todo es blanco, el blanco donde solo hay negro. Esta imagen es literalmente esta. No hay contraste. Los colores vivos causan énfasis en objetos concretos. Por ejemplo, en este vestido, las flores rojas causan énfasis sobre el negro, por lo tanto hace que el vestido destaque. En tus apuntes, cuando subrayas las cosas, hacen que las cosas subrayadas tengan más énfasis que el resto de texto, así que te centras en eso y lo memorizas. ¿Qué pasa cuando lo subrayas todo? Pues que no destaca nada. Esto es igual. Aquí todo está saturado de más, así que la saturación se carga el énfasis. Esto tiene sentido porque, a ver, Matisse era faubista y el movimiento del faubismo, es que faube, ¿sabes? Sabe, significa fiera y, claro, es que se caracteriza por los colores chillones, estridentes, <coughs> Horteras. y... Aquí hay mezcla de colores fríos y cálidos al azar sin razón de ser. Son colores feos, planos... Es que no... De... ¡No! Ante la depresión hay que permanecer hidratados. Negativo. El espacio negativo. Los contornos del énfasis. Necesitas espacio negativo para tener espacio positivo. Sin descanso no hay interés. Una buena imagen encaja como un puzzle de espacio positivo y negativo. Por ejemplo, en este vestido, otra vez, el espacio positivo serían las flores rojas y el espacio negativo sería pues la parte negra. Este cuadro no tiene negativo ni positivo. Volviendo a Friedrich, el camino antes sobre el mar de nubes sería el negativo y las nubes serían el positivo. Ahora... Oh, shit. Así que la vista, obviamente, no descansa. No hay espacio entre los elementos. Es un puré donde no identificas los sabores de lo que te estás comiendo. Las formas y los colores no tienen espacio para respirar. Este dibujo no respira. ¡Que alguien lleve este cuadro a la UCI! Balance se consigue si los elementos negativo-positivo están colocados siguiendo ciertas reglas compositivas, como la regla de los tercios, la simetría, etc. Pero es que este cuadro no tiene reglas. Podríamos decir que hay balance entre la blusa negra y la ventana oscura. A ver, vamos a darle un punto a favor al pobre Matisse. Todos estos errores en el cuadro son propios de gente que desconoce que dichas cosas son errores. Entre comillas porque todas las reglas se pueden romper. Pero es que están más que nada presentes en principiantes y niños. Y es que la esencia de Matisse radica en que su objetivo era pintar como un niño. Dicen que su padre le dio un par de palizas cuando era pequeño por estar pintando chorradas. Y no me extraña que aportase al mundo este bello desahogo de trauma infantil. Su arte sin reglas es una dependencia de querer liberarse en su adultez para alcanzar la infancia que nunca tuvo. Y no sé si le llegó a hacer feliz o le sirvió de terapia, pero es que lo que sí sé es que un montón de cuadros sin mérito, más allá de la audacia de presentarlos a una sociedad que no los aceptaba, lo hizo rico. Y pues ojalá yo, ¿sabes? Es que bien por él. A mí mi calidad no me da de comer por ahora. He reinterpretado la composición del cuadro. Fue muy difícil decidir qué hacía. Si mantener las características faubistas y arreglar solo la composición, hacerlo a ojo, diseñarlo de cero y cambiar todo, en fin. Al final hice unos pequeños retoques para mejorar el cuadro, pero no cambié lo que es la imagen en sí. Además me basé en la línea para hacerlo, porque no pinto. Ilustro. Así que esta reinterpretación sería más que nada un ejemplo de lo que podría llegar a ser el cuadro. Primero hice una miniatura del cuadro original para comp probar que, en efecto, es un cristo terrible. Hay una regla de composición que dice que un cuadro tiene que entenderse bien tanto a 3 metros de distancia como a 30. Y este cuadro, cuando lo colocas a 30 metros, se ve mal. Para eso sirven las miniaturas, te obligan a simplificar lo máximo posible. Así que rehice la miniatura, logrando una simplificación, y cambié el tamaño de la silla, posicionándola de una manera más realista en proporción al tamaño de la mujer. Mantuve los fruteros deformes en los que no se debería de ver la fruta desde arriba, pero que han sido forzados para que lo hagan. Retiré la fruta suelta de la mesa y superpuse los botes con el o lo que sea que tengan, unos encima de otros, para dar profundidad. Lo de eliminar tangentes de antes. Hice que la mujer dejase de estar de perfil porque es que no me convencía de perfil con la perspectiva del marco de la ventana que da a entender que no se están viendo los perfiles de las cosas alineadas con la pared Mira, ¿sabes qué? Porque, porque me dio la gana. Eh, a ver cómo explico yo lo que hago a ojo porque me sale de la intuición. También cambié un poco y simplifiqué la paleta de colores, porque la habitación roja tiene una elección de colores cuestionables por el tema de ser fauvista, y a menos que eso se cambiase completamente, había poco que mejorar. Al atarme al estilo de Matisse, decidí coger el estilo del cuadro del estudio rojo y tirar de ahí, ya que tiene una paleta menos amplia y más armoniosa. Era normal que los cuadros de estas épocas tuvieran muchos colores diferentes, porque es difícil mantener consistencia en la paleta de colores cuando pintas un cuadro durante mucho tiempo, mezclando diferentes proporciones de pintura. No es como el arte o el diseño digital que puedes hacerlo plano. Quité el estampado azul, porque a ver, ni la más soltera de las abuelas tiene este estampado en su casa. ¿Tú lo tendrías en tu casa? No, ¿verdad? Pues fuera. Con esto el cuadro mejora considerablemente. Como podemos comprobar viendo el cuadro en blanco y negro, todo el balance, profundidad y espacios positivo y negativo ha mejorado. Quizás sí que el fondo rojo queda vacío y raro, pero es que sin cambiar los colores ni el plano, no se puede hacer mucho. Yo colocaría a la mujer en contraluz con la ventana, pero claro, ya estaría alejándome mucho de Matisse y dejaría de ser una interpretación para ser mi propio cuadro. Este cuadro no tiene mérito por romper las reglas, sino porque ha roto tantas que no cualquiera es capaz de replicar algo así. Ahora, que fuera a propósito o no, no lo sé. Criticaron mucho a Matisse. De él decían que hacía monstruosidades infantiles, sin sentido ni vergüenza o mensajes peligrosos salidos de un manicomio. Se dijeron de él cosas como grotesco, primitivo, animal, diabólico, bárbaro, canibalesco, que no sé dónde ves tú ahí el canibalismo. Mi crítica no es conservadora, <risa> es práctica y objetiva. Por muy rompedor y liberador que sea este cuadro, es feo. No es solo feo, es que no funciona. No es ni práctico ni bonito. Un tío ruso que lo apoyaba, llamado Sergei Chukin, le dijo a Matisse, el público está contra ti Henry, pero el futuro es tuyo. Y le encargó este cuadro, pero en tonos azules. Matisse, que no iba a aceptar consejos de nadie, lo acabó pintando en rojo. Si es que total da igual, porque lo habría hecho igual de hortera en azul. El caso es que, si no escuchas ni a la gente que te apoya, ¿qué se puede esperar de ti, como artista? Dicen que tiene mérito, porque era un riesgo. Pero su riesgo era el mismo que cualquier otra persona que estuviera haciendo arte en aquella época. Lo que es el siglo XX fue difícil para los artistas, ya no solo por las guerras mundiales y la situación política del mundo, sino también por la fotografía. Deja de tener valor el ser realista cuando una cámara puede hacer lo que tú haces. Y eso hizo que surgieran las vanguardias. Sabes que son feísimos para mí, como los expresionistas, futuristas, cubistas, etc. Sin contar un puñado de excepciones que me gustan, es algo que yo nunca haría ni quisiera llegar a hacer. Siento rechazo hacia todo eso porque participo en un sistema educativo en el que cuando estudias arte en vez de ayudarte a convertirte en tu propio artista y sentarte unas bases de conocimiento como las que expliqué antes y que tuve que aprender por mí mismo te tiran a la cara cientos de artistas diciéndote que son genios que quizá sigan en la etiqueta de genio por su contexto histórico pero no cuando los aíslas de él porque entonces de repente tienen el mismo nivel de pintura que un niño de 5 años y ese tipo de arte conceptual que hace un siglo era rompedor y podría tener mérito, hoy ya no lo tiene. Hay cientos de artistas hoy en día que intentan replicar eso. Pero hay cierto tipo de arte que solo funciona una vez. El arte conceptual ya no es rompedor, sobre todo si te tienen que traer unas instrucciones de 15 páginas para entender la obra. El arte tiene funciones. Estética, política y anímica. Estética, arte que adorna, que cuelgas en tu cocina, que es bonito de ver, que te alegra. Política, la que es rompedora, la que choca con la mente de la gente. Y anímica, que es la más común y la más potente y la más difícil de hacer, la que más nos ayuda, es Harry Potter, es Bo Vernon, es Neil Gaiman, es Hans Zimmer, es Queen, es Steven Universe, es Shakespeare, es Undertale… Son las historias. Es lo que hace que te levantes por las mañanas. O al menos por lo que yo me levanto por las mañanas. Es lo que yo aspiro a crear. Este cuadro solo es rompedor, porque no es bonito y no cuenta nada y hay gente que argumentará y dirá sí que cuenta porque está poniendo su parte de la niñez, se está liberando a sí mismo y es que ha dejado de ser rompedor. Lo fue en su momento y ya no lo es ahora, por lo tanto es arte obsoleto si podría decirse así. Espero que se entienda mi punto de que no me estoy metiendo con el cuadro ni con Matisse, sino que desde mi perspectiva de estudiante y creador, desde luego no experto en el faubismo, me veo en la necesidad de fomentar un espíritu crítico a la hora de valorar la calidad de una obra artística. Me da rabia que cuadros así se consideren obras maestras y referencias para el arte de hoy en día, porque están bajando el listón de calidad frente a verdaderas obras maestras. Y a pesar de que vaya a herir los sentimientos de alguien que aprecie este arte, no hay nadie mejor que alguien que no entiende de esto para declarar que no mantiene importancia vigente. O con menos palabrería, que a nadie le importa. Tú puedes pensar que este cuadro tiene mérito, o no, que sea bonito o no, pero te digo lo que me ha aportado a mí, <risa> un ejemplo perfecto de lo que puedo comprender a distancia, pero en lo que no me quiero convertir. No he llegado a este mundo para ocupar espacio, sino para usarlo, así que espero haber usado bien estos minutos de tu vida. Yo soy bicho, y a ti te toca decidir. ¿Me seguirás la pista?